Tras el primer cuarto Anthony Jorge, analizando el rendimiento de los Raptors ¿Qué están haciendo bien y qué están haciendo mal? Han desplegado una fuerte defensa, buena presión Han conseguido robar algunos balones gracias a su actividad en defensa Será balón para Toronto Chamberlain le roba la cartera Y mate de Warden machado intenta inaugurar su cuenta particular y vaca en el exterior Se ha estrenado como anotador con esta canasta. Lleva una de cuatro. Los Lakers por detrás en el marcador. Scott ¡El tiro entra! Sus tres últimas canastas han llegado gracias a asistencias. Cuando se mueve así el balón, la defensa se desgasta al intentar mantener las rotaciones. Defienden los Lakers Anunobe Saca para Ibaka Desde su casa Mal lanzamiento Es el turno de los Lakers Gasol Anota el tiro desde el poste Y aquí está Powell Saca a la derecha Posición exterior para Gasol, el balón le llega a Nunovi, les van a caer tres segundos en defensa. Hace gala de concentración para enchufar la técnica. Ya ha transcurrido un minuto y medio de ese segundo cuarto. Otra vez Gasol. Y Toronto sigue sin tener suerte. Los Lakers mandan en el marcador. Bobby, ¡Mamma mía! ¡Brutal! ¡Brutal! La juega Lowry. Ataque rápido. Goodrich. Anota apoyándose en el tablero. Han mejorado su porcentaje con los tiros de campo hasta casi el 60%. Es un porcentaje ganador, sin duda. Se pierden muy poquitos partidos jugando a este nivel. Aquí tenemos a Macao. No es bueno el tiro del laure. Sí, se resuelve Sí, están muy finos en ataque Las enchufan todas y así es dificilísimo detenerlos Y vale la canasta, suena el silbato y puede ser jugada de tres puntos Va a la línea de personal Y no entra Toronto con el balón Pierden por 7. ¡Tiran de nuevo! ¡Sietan! Fue muy perspicaz, anuló esa bandeja con una falta y ahora tendrá que ganarse los puntos. Es mejor enviarle a la línea de tiros libres que regalarle una bandeja. ¡Es la primera vez que va a la línea! Y si mm. repasamos sus cifras desde la línea de tiros libres del año pasado, 78%. No está mal. Segundo cuarto del partido, casi tres minutos de juego. Será falta, se la pitan a Patrick McCoy. Será su segunda falta del partido. Aquí tenemos a Wells, Aún no ha anotado. A la banda derecha. Buena acción defensiva, le puso la mano delante Cuando tienes a un gran defensor encima de ti, el tiro nunca es fácil Siakam, anota el gancho Un despisto en defensa y ya ves el resultado La defensa no termina hasta que tu equipo tiene la posesión Al lado derecho cubierto por Siakam Welks, al interior Impresionante. Se levanta y la deja en el aro. Buen trabajo. Estaba defendido, así que sacó el balón al perímetro. Van perdiendo los Raptors. La juega Siakam. De tres. El rebote será de Abdul Jabbar y se van a cumplir los cuatro minutos de juego del segundo cuarto. Prueba desde casi 7 metros. ¡Se levanta otra vez! Y la bandeja entra. Es evidente que tienen una gran ventaja en los puntos en la zona. Están esforzándose para meter balones interiores y penetrar. El balón es para los Raptors. Posición exterior para Lowry. No es una situación desesperada, pero tiene que ser consciente de ella. Ha salido fuera. Les toca jugar a los Lakers. Los Lakers van a hacer un cambio Salen al ataque los Lakers ¡Brian! Ahí está Es su segundo acierto en este partido Ha fallado 5 Deben defender mejor en la zona Están encajando demasiados puntos La máxima prioridad defensiva siempre es mantener a tu rival alejado de la pintura Lauri con el balón exterior para Gasol ¡Canastón de tres puntos! ¡Qué gran muñeca! A pesar de su tamaño en ataque es capaz de ser eficaz en cualquier parte de la pista Kobe penetra ¡Usa el tablero para anotar la bandeja! Están siendo mucho mejores en ataque, tomando las decisiones correctas y anotando los tiros Sí, en general están jugando bastante bien Son duros e inteligentes Aquí está Paul El balón le llega a Lowry. Power. Seis en el reloj de posesión. Tapón de Shark. Este se lo han llevado, pero están teniendo problemas con los rebotes. Sí, van perdiendo y es algo en lo que deben mejorar. La mete. En ataque están llegando más hasta el aro. Sí, los triples no estaban entrando y la conclusión lógica era que cambiaran de estrategia. Power. Canasta. Es uno de los mejores cuando se trata de dar pases adelantados El balón le llega a Kobe Adentro Abdul Jabbar Anota la bandeja prácticamente sin espacio Están que se salen en la zona Llevan cuatro canastas seguidas Están siendo muy agresivos Y la defensa está siendo demasiado pasiva para mi gusto Aquí tenemos a Powell la mete para abajo. Creía poder llegar hasta el aro, pero el gran trabajo de la defensa se lo impidió. Y el mates de Johnson. No es que los defensas se hayan dado mucha prisa en volver a defender. Al menos la jugada ha sido bonita. Aquí tenemos a Powell. ¡Laure! O'Neill roba ese balón. Johnson. El balón ha salido y los Raptors recuperarán la posesión. No encesta la suspensión. El reloj marca el final de la primera mitad. Los Lakers terminan el cuarto mandando en el marcador. Ganan por 12. Nos vemos en el tercer cuarto después del descanso.